With viva. Easy. A ver. Vas a darle. ¿Y por qué tan mal? Salvar el mundo. ¿No? Eso no era el Fortnite. De salvar el mundo. ¿Pero qué? La visibilidad de los streamers nula. No sé. Son muchas cosas que yo ya. Porque eh, llevo ya un tiempo realmente. O sea, es diferente. Pero alguien que empieza ahora en tweet. Oh, mi consejo es que primero que se le abre un futuro. Y ya después, cuando tenga algo correcto. O sea, concretado. Literal que cree contenido. Si le apetece. Vale. A ver si me sale, tío. Vámonos, leña. De una. En verdad, sí si es solo para quitar de una al man ese. O sea, bueno. Al Reaper. Está jugando muy bien, ¿eh? El enemigo. Está jugando súper bien, bro Está jugando mega bien Hijos de fruta Y el Reaper Joder, puta, el Reaper, ¿eh? Increíble Está todo el Reaper ese Está todísima. Pero aquí está el otro, ¿no? ya o sea, nada, de una Ah, Y ese tanque, ¿eh? ¡Oh, como locura! O ¡Oh, lo que juega O ¡Oh, lo que mete En algún momento se le parte, ¿no? sea, literal Wow, ¡Oh, shit Increíble Quiero sacar alguna sonrisa Sí, campeón Uf, si me la marco ahí Madre Madre del amor hermoso Solo eh, Sé campeón Que ese es mi trabajo a diario Asesinato. A ver si le meto la de ahí Casi no Vale, gracias, tío Gracias por pilear Loco, que yo tanqueo, bro Yo tanqueo Yo tanqueo ¡Buf! Mondongo Va a salir la perra, ¿eh? ¿Dónde está la piba? Diva Diva Bueno, ya me la cargué, ¿no? ¿Qué coño pasa? Si le di al subo falso No me haga que lío, ¿eh? ¿Dónde vaya a cojones? Y tendría suyo <risa> Como lo pillé solo una vez lo reviento, ¿eh? Lo... ¡Déjame la vida! ¡Oh! ¡Hostia, eso es el final del mapa! ¿En serio? ¿Eso era el final del mapa, hermano? No lo sabía, cabrón. Yo iba a buscar la puta vida, ¿sabes? <risa> <risa> <risa> qué guapo, cabrón. Esto que es Overworld Call of Duty, increíble. Nada de loco. Pero claro, ¿quién coño iba a saber esto? Y triste, va. Ese soy yo, tío. Ahí lo tienes, Nacho. ¡Oh! Dios, pelea de megaforra! En la vida, hermano. ¡Ay, qué perro! Me mató. Eh, esa es mi fortune, tío. Pero con un trabuco. ¿Y te, y te la mi fortune, ¿eh? Bueno, un pijote con un trabuco, ¿eh? Ese personaje está guapísimo, ¿no? Porque te prepara. Es muy cringue. Eh, Susi. Ajá. Vamos a ver si le puedo meter la ulti. Vale. Hemos pillado uno. Hemos pillado ¿Buf? ¿Buf? Compadre, se llama todo doble. Triple. Cuádruple. Te había matado yo antes, lo sabes, ¿no? Porque soy el papayiro. Más, más Hijo puta, tío. A Concha de valor. Al Genji, tío. Dame, nos cambiamos de personaje, tío. O sea, realmente. Y yo. Qué guapo. Ellos, ellos juegan como un equipo, tío. De verdad, ¿sabes? sea se me la he yo, pero ya me entendéis a lo que me refiero. Juegan como una peña, tío, de verdad. A lo mejor un equipo de peña. O sea, papito. Hostia, papito abusador, bro. ¡Wow! ¡Qué loco! Y yo. ¡ojo! Buenísima es que. Vaya skillshot de mierda. Que me he sacado ahí, tío. Hostia, no puedo salir del área. Porque si no se me van a colar uno. Lo que hay que hacer en verdad en estos modos de la peña siempre va por la muerte, tío. Pero si vas para acá, y ellos... yo. Creo que aún así juego con mucha sensibilidad, eh. No coña. Eso bueno o mala, vale. Eh, era malo. Ah, no. Sí, sí, era malo la diva esa, eh. Vamos no, a darle. Míralo, tío. Bro, bro. Un poquito aquí de performance, tío. Uf, como me dé eso. Mierda, tío. Se puso la ulti, gente. Uf. Vaya locura la ulti del el tío. Del eco. Ya vais a ver cuál es el eco. Hostia, hostia, hostia, hostia. Y yo, el Felipe, ese no vea los que te hace, ¿eh? En 4K, 4K, 4K, KK, Y yo tengo que curarme, eh. Tengo que curarme, tío que Hermano, y eso Vale, vale, vale Ya voy Listo No muero tío No muero no. Mierda, me ha cortado toda la ulti Qué buena, cabrón Qué máquina De puta madre Sigo aquí, de loco Oh, qué buena no, no, no. o sea por pues, Seguimos con el maldito agente 008 Boom sí, ellos Cálmense Cálmense, wey Suel... Buena Hay oh, hemos recuperado, eh Nice Solo tenemos que recuperar Tío, un poquito de vida aquí, hermano Yo ayudo La gente Se viene Toma, se viene, bro Vale, primera muerte Segunda muerte Me voy a poner el tanque por la espalda, ¿sabes? Literal de Tercera muerte, ¿dónde está el otro? Bro, cuarta muerte, ¿dónde? ¿Dónde está la muerte, tío? Necesito ya defenderla yo solo, tío Aquí, en plan rollo de, de locos Vale, vale, vale, vale Y yo qué loco está el puto hámster, tío Brutal, ¿eh? Chaval Cuatro kills, me falta uno para el equipo completo Uf, la he salvado, ¿eh? La he salvado, tío La madre que le parió ¡Qué salvada, bro! Increíble. Ojito de los de Twitch. ¿Qué tal, campeón chapa? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¡Na esa! ¡Seré yo la mejor jugadora! ¡No! ¡El hombre vague! ¡No! suena una locura, campeones. Os lo prometo. Uff, y yo, vaya toñazo me ha pegado el Y se Me la puedo hacer, eh. La puedo liar aquí, tío. Las puedo liar aquí. El que, la eh, que el dragón de Moria. ¡Moriat! y Hostia, qué parchazo, eh. En verdad voy a dejar de gritar, tío, la moción de jugar diva Madre mía. para publicidad ni mierda. Tiene casi 100 O sea, casi 120 reproducciones, chavales. O sea, qué locura, tío. nerfea esto. <risa> Boom Mondongo. Asesinato triple Ven para ¿Dónde está el otro? Que me hago el cuádruple. Oh, onda vital. ¡Let's go! Soy la cámara de muerte Y nada Yo me acuerdo que nuestro amigo Manuel Santos Campeón chapa Literal El loquito del grupo Campeón se sabía Todos los perros así En peligrosos Todos eh, canis Por decirlo de algún modo este. Y este ¡Hola! pati mi cola! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué susto dado. ¡Qué cabrón! Estaba aquí con la cura ¡A que te mato! ¡A que te mato! Uh. Es verdad, chapa, campeón Te has quitado un poquito del medio Algo de lo que te hayas mandado para esta semana Que me ha flipado lo que le he dicho a y antes que ha venido El gachón Toma, pilla Te lo dejo ahí, ¿vale? Aliexpress ha llegado uh -huh, ¡Let's go! No vea al Aliexpress Soy el repartidor del Aliexpress Si me cargo ese me hago la cámara de muerte por 20 uh, Nice, ¿eh? En verdad, me mola mucho este juego Pero me ha, me ha dado pena, tío Como cómo, los problemas que me ha dado ahora, ¿no? Esta semana, tío Estoy a todas, ¿eh? personaje de Gotoku y yo me flipo, sabes rollo hermano eh, realmente tuvo 55 visualizaciones también escaló muy bien eh he de decirlo en instagram y tales uff uh, que toñazo perdón en tiktok y, y escaló que flipas macho en instagram no tanto ya sabéis que instagram casi nunca tío estás utilizando mi main mal cabrón déjame ir para allá tío tengo ganitas de ir para allá y coleando y disparando me ha dejado todo tirar compadre roto rotísimo bro ¿Y ¿Qué pasa Vamos a ver cómo me hago aquí la triple kill de la muerte Uno ¿Dónde está el otro? Ah, no, no, no Ese no me lo he llevado yo Qué guarro, ¿no? Y si me queda aquí Estará aquí guarreando Jaja <risa> A ver Vale, ese Y yo Qué mamona que es ese personaje, tío Como se va eh, teletransportando de un sitio para otro Tiene que estar aquí, ¿no? Sí, tío Mira, ahí lo que tenemos ¡Oh! ¡Dios! Me acaba de deletear con su clip derecho ¡Wow! Sí, sí Me ha tirado la granada, eh Mira Mondongo. Hermano, <risa> me va a reventar, cabrón. Tranquilo, ese nota tiene un skin, ¿eh? He visto sitios ¿Y eso? Yo no tengo skin, loco, con este personaje. Sí, sí, mira qué bonito. Oh, las skins son una locura, ¿eh? Os lo juro. Cabrón, pues si me han matado, déjame ir para allá, ¿no? O sea, es muy caro, tío, tío también decirlo, tío. Qué guarro, loco. ¿En serio vaya a poner así? A ver, bueno, tengo vidiña. Eso se lo tiro a los combis, tío. Vale, vale. Al man ese, al varus, tío. ¿Y yo? ¿Cómo me de, ¿Cómo mete, tío? mide, chaval. Buena, let's go. La has visto bien, tío. Ole tu huevo. La diva esa ha muerto, ¿no? Muy buena, tío, por parte del team. Supongo. ¡Oh, baby! Let's go. Ey, hoy, so, hoy todos son victorias. ¡Oh, a ¡Esa! ¡Qué guapo el traje de la diva esa! ¿Habéis visto? Como del año chino. ¡Qué guay, ¿no? ¡Eh! Bueno, ¿quién será ese papá? ¡Oh! Dice que está macizo. Esa <risa> es la cámara de muerte, cabrón. Qué malo. Bueno, en verdad no ha sido malo del todo, pero rollo. El He tardado mucho, ¿no? O sea, y ahora me hacía al otro, pa otro payo, ¿sabes? ¿eh? En verdad está guapa. Cámara de muerte, gente. Estamos rotos hoy, ¿eh? Yo no sé qué pasa.